etcétera, o también obtenerlo en las universidades o gobiernos locales. Aquí dentro de la aplicación ArcMap, voy en el botón Add Data, y cargaría el modelo de elevación digital. Aquí tenemos un TEM, Add, y se carga el modelo de elevación digital en la pantalla. Algo muy importante es conocer la resolución. Nos vamos a las propiedades con un clic derecho, Properties, nos vamos en la pestaña Source, en Raster Information, en Cell Size pueden ver que dice 3x3. ¿Qué significa? Que la resolución de este modelo de elevación digital es de 3 metros. Es decir, que yo puedo generar como mínimo curvas de nivel cada 3 metros. Podría generar tal vez cada metro o cada medio metro, pero la resolución sería de 3 metros. Por eso sería algo antitécnico generar curvas de nivel con un intervalo inferior a su resolución. Nos vamos en la caja de herramientas Art Toolbox. Vamos en Spatial Analysis Tools. Vamos en Surface y seleccionamos la herramienta Contour. En Input Raster vamos a seleccionar el DEM. En Contour Interval seleccionamos el intervalo de las curvas de nivel. En este caso lo mínimo que podría poner es 3 metros. Y luego le damos clic en OK. Y me ha generado curvas de nivel cada 3 metros. Ahora si deseo generar por ejemplo cada 20 metros, nuevamente me voy en ArcToolbox En la herramienta En la herramienta Contour. Selecciono el modelo de elevación digital, en contour interval en este caso pondría 20 metros, le damos ok y aquí me genera curvas de nivel cada 20 metros, por ejemplo si abro la tabla de atributos, clic derecho sobre la capa, open attribute table, en el campo contour tenemos los valores de altitud, puedo seleccionar cualquier curva de nivel, esta me indica que tiene una altitud de 2400. Cierro la tabla de atributos. Si por ejemplo queremos mostrar las etiquetas, simplemente clic derecho, propiedades. En la pestaña Labels, selecciono Label Feature in this Layer. En Label Field, selecciono el campo que contiene los valores de altitud y le damos a aceptar. Y aquí tenemos los valores de altitud de cada curva de nivel. Bien, esto era todo lo que les quería mostrar. Es un procedimiento muy sencillo, pero muy útil. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba y seguirme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.